Una de las desigualdades que se sostienen entre los géneros tiene que ver con los sí. cuerpos que menstruan y que justamente en el marco de la campaña Menstruacción del 2019 realizado por el colectivo de Economía Feminita o Economía Feminista, la pueden buscar en las redes también uh -huh. esta campaña con el hashtag Menstruacción hablaban de que el 10% de los ingresos de las personas que menstruan están destinados a adquirir los elementos necesarios para la gestión del ciclo. Y en este sentido es que en las últimas en los últimos días se presentó en el Congreso Nacional un proyecto de ley integral de menstruación sostenible. Para que nos cuente mejor, estamos en comunicación con Carmela Moro de la Jefatura de Gabinetes que tiene la amabilidad de atendernos. Bienvenida, Carmela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, ¿cómo estás? Un tal? gusto para nosotras y un gusto también hablar de estos temas que hasta hace poco decir menstruación, estoy menstruando, era como hasta hace poco, digo, no hace dos años, tres años, como poner en palabras eh, la menstruación y todo lo que implica era algo que eh, estaba medio eh, tapado y ahora lo podemos directamente tener un proyecto de ley para justamente eh, gestionar nuestros productos de, eh, de gestión de la, de la menstruación justamente. Contanos un poco de qué se trata esta ley integral de menstruación sostenible. Bueno, es una ley que pretende el reconocimiento y la promoción de la salud mensual integral para garantizar un marco igualatorio, protectorio y asistencial para el desarrollo y el cuidado de la salud. La ley contempla distintos aspectos, primero claramente que sea una cuestión, una política sanitaria de tanto de la salud pública como de las obras sociales y de las medicinas prepagas, eh, que dentro de esta ley se contempla... La, eh, la entrega gratuita, universal y, y obligatoria de productos de gestión menstrual. Uh -huh. eh, también que se establece que esto se haga bajo un control ginecológico anual, lo cual siempre es bueno, digamos, ¿no?, que quienes este, atraviesan este, la menstruación lo hagan acompañada de un profesional de la salud este, por las cuestiones colaterales que surgen, ¿no?, obviamente de de esta cuestión biológica uh -huh. este, que atravesamos las mujeres. Y eh, en el caso de esta ley proponemos que los productos de gestión menstrual que se entreguen, que se otorguen, sean ecológicamente sustentables. Eh, esto lo hacemos por dos razones. Bueno, primero te explico, uno sería la copa menstrual, las toallitas reutilizables los paños absorbentes, la ropa interior también este de contención... Eh, deja también abierta la posibilidad a que, mi, a que el Ministerio de Salud incorpore otros métodos Porque sé que, que en otros países del mundo este, están eh, avanzando en tampones orgánicos uh -huh. Y en toallitas biodegradables Y esto tiene dos aspectos Uno efectivamente es el impacto que genera en el medio ambiente La, la generación de esta cantidad de residuos sí. tóxicos Porque son patógenos como como los que se tratan en los hospitales, nada más que estos van a la basura común, claro. no tienen el tratamiento especial que tienen los residuos que, que se descartan en los hospitales, eh, que además están hechos a, pas, a base de pasta fluff, que es una pasta que se hace con celulosa, o sí. sea que se hace en base a la desforestación, eh, y que además se, se, se, se estudió y se encontró en estos elementos, la presencia de glifosato y AMPA, sí, ¿sí? sí, este, y que sabemos que la exposición prolongada a agroquímicos genera efectos de la salud reproductiva, con aumentos del, del aborto espontáneo, que genera problemas como el hipotiroidismo, trastornos del desarrollo neurológico cognitivo, plantas sí, incluso... de cáncer Así que, incluso afecciones dámola. tal vez menos, ¿Eh? Eh, que incluso afecciones tal vez menos menos importantes, pero no por eso, o, sea, o no sé si decir eh, de, calificarlo en importancia, pero eh, la menos graves, menos graves, pero la, la afección de hongos también, la, la, la falta de respiración de, de la zona vaginal también son cuestiones que pasan con con estos productos. Y, y bueno, y también una de las cosas que, que también me imagino que tiene en cuenta esta ley tiene que ver con la desigualdad, porque por ejemplo con mis amigas cuando nos pasamos a la copita menstrual teníamos primero el conocimiento de que existía la copita menstrual, la posibilidad de comprarla que en ese momento todavía no se fabricaban aquí en Argentina, mm -hmm. pero mucha gente no ni siquiera tiene para comprarse una toallita en el negocio. Bueno, esto es algo que uno tiene que repetir constantemente porque parece que hay gente que no dimensiona que efectivamente hay muchas mujeres y personas menstruantes que no tienen los recursos económicos para comprar estos productos, eh, que, que eso las expone a una situación obviamente violenta, ¿no?, porque estas chicas si dejan de ir al colegio o de socializar o de ir al trabajo, ¿no?, uh -huh. eh, que por otro lado también, digamos, se eh, demanda una parte de nuestros ingresos, ¿no? Que obviamente los hombres no no tienen este gasto, que además es mensual, ¿sí? Que hay chicas que menstruan más que otras y, digamos, también le sale más caro, digamos, porque eh, en los posteos, viste, que te ponen, eh, bueno, te ponen aberraciones, ¿no? Pero también te ponen que son 200 pesos por mes, primero, sí. eh, digo... Eh, aclarar que con un paquete de toallitas no no, no atravesás la, la, muchas veces la, la menstruación de, de un mes, digamos, ¿no? Pero de decir también hay muchas mujeres que no tienen esos 200 pesos por mes mm. o que tienen esos 200 pesos por mes pero tienen que elegir destinarlos o para comprar comida o para comprar este, los elementos de gestión menstrual. Mm -hmm. En un contexto donde la brecha salarial entre el hombre y la mujer de aproximadamente el 20% y de feminización de la pobreza y de los niños y niñas, perdón, niñas y niñas, digamos, no que también hemos visto que están eh, los índices de, de la pobreza en esta población, es alarmante. Bueno, creemos que, que efectivamente tiene que ser una cuestión de, de salud pública y privada y y, y de salud este que, que el Estado brinde estos elementos, que además... Eh, son la verdad eh, súper accesibles en uh -huh. cuanto al económico. A mí me ha pasado en estos días, eh, sin mandar al frente a nadie, digamos, uh -huh. ¿no? Que algunos eh, encargados de obras sociales me han dicho: ¿y quién conceda esto? La verdad que es un gasto irrisorio, <risa> sí, sí. porque la copa menstrual, que no tiene obviamente para ellos el mismo valor que tiene para nosotras en el mercado, se puede usar hasta cinco años, digamos, ¿no? Sí. Este, y que obviamente también el tema de todo lo que es reutilizable, efectivamente se puede usar durante mucho tiempo claro digamos, y que a, no es que a largo plazo es eh, es un, nada o sea comparado con comprar con comprar las toallitas todos los meses y con todas los beneficios que tiene es, eh, es mucho mejor. es mucho mejor y más barato Carmela eh, qué tal yo le quería preguntar concretamente a la actualidad hay alguna ley que coquetee justamente con estas demandas es decir si bien se está impulsando la ley integral de menstruación eh, mi acción me sale por la, la campaña que han hecho la, las compañeras de economía feminista. Digo, uh -huh. eh, a la actualidad, ¿qué es lo que hay, qué es lo que se contempló o directamente nunca hubo nada sobre este no, tema puntual? No hay nada. Nada. <risa> no, la verdad que no. Eh, nada que contemple este tipo de cuestiones. Nosotros también te quiero decir que. Sí había proyectos de ley, digamos, presentados en, uh -huh. en, en, en, en algunos sentidos similares, digamos, ¿no? Eh, algunos eran campañas, otros efectivamente que sea una cuestión de salud pública y no, no incorporaba a los sectores privados, uh -huh. otros que, que, que proponen eh, la entrega de todos los elementos aunque no sean solamente estos, que no se limiten a estos este, ecológicamente sustentables. Eh, bueno digo todo eso no importa digo lo, lo importante es que, que que sí hay varios proyectos de ley que querían empezar a poner en, en a visibilizar no esta uh -huh. cuestión y, y a darle un abordaje y yo siempre digo no independientemente del proyecto que termine saliendo este que obviamente nosotros sí vamos a ele, ele, ele, elevamos el el, el, el abordaje digamos no uh -huh. que no se quede en una campaña o que solo los efectores de salud pública si lo puede hacer el estado perfectamente lo pueden hacer las las, las medicinas prepagas y las obras sociales uh -huh. también incorporamos que muchas veces no está el tema de los antiinflamatorios uh -huh. ¿sí? Sí, sí este el reconocimiento de que, que, que bueno que muchas veces eh, le, la etapa menstrual se atraviesa con muchísimo dolor, uh -huh. ¿sí? Este, bueno, también es importante el tema de los antiinflamatorios y obviamente uh -huh. es otro gasto también que, que tenemos que cubrir. Y también pedimos que se arbitren los medios necesarios del Ministerio de Educación para que dentro de la ESI ¿sí? se incorpore eh, en la educación, en, en la cuestión de la salud menstrual integral, uh -huh. porque en general cuando se habla de menstruación en en, en en los colegios, este cuando se dan este tipo de capacitaciones, se lo hace solamente relacionándolo con la gestación. Claro. O sea, en qué etapa somos fértiles o no somos fértiles, sí, digamos. Sí. no este, Pero no no se lo hace en cuanto a todo lo demás. no uh -huh. Los trastornos que pueden venir en este... Digo, ¿qué pasa cuando no te viene durante unos meses? este Digo, todo lo que que, que, que puede pasarte y que también tenemos que tener una educación sí, para saber cuándo tenemos también que acercarnos a, a un profesional de la salud a ver qué está pasando, digamos, uh -huh. ¿no? Sí, sí. Eh, de, amigarnos también con eso porque, eh? amigarnos también porque bueno vamos a recordar a la, a la audiencia estamos en comunicación con carmela moró asesora de la jefatura de gabinete por la ley integral de menstruación sostenible que se está impulsando y que te decía justamente amigarnos con la menstruación no porque es una cosa que eh, yo te, te, te esto a nivel personal cuando era chica la primera vez que, que me bajó que estaba mi hermana eh, me dice bueno esconde la toallita Enrollala, que no se note primero eso porque asco y después además que no te dicen o sea nadie te dice cuando sos chico o por lo menos en, en mi caso personal que te puede doler solamente sabes que te puede doler y no sabes ni siquiera qué movimientos hacer cómo acostarte eh, qué se puede hacer para calmar ese dolor primero y después de que eh, hay muchos movimientos ahora que están tratando de hablar de, eh, de, de la menstruación consciente, incluso de, eh, de, de poder gestionarla como cualquier otra parte del cuerpo, como eh, por ejemplo, bueno, voy al, al baño a hacer pis, bueno, voy al baño a menstruar, por ejemplo, hay gente que está, hay mujeres que están haciendo esos procesos y llevando adelante que es un conocimiento del cuerpo que no conocemos porque desde chiquitas nos imponen que es una vergüenza, que es un asco, que es tabú, que eh, que duele o, y nadie te dice qué se puede hacer al respecto. Bueno, con respecto a este proyecto, bueno, uno lo importante es cuando empieza a instalar estos temas eh, se visibilizan otras cuestiones que también afectan. Eh, obviamente, el acceso al agua potable es, un, sí. es una cuestión de derecho humano universal, ¿no? Pero también tiene que ver con esto, ¿no? Con poder este, tener una adecuada higiene. Eh, después también me plantearon el tema de los baños públicos en, en los espacios públicos. Eh, esto también no es menor, es verdad que en muchos lugares, digamos, en grandes parques, plazas y demás, tenés acceso a baños públicos que te, además tienen que estar en condiciones, uh -huh. este que tienen que tener, este a veces esto, ¿no? No tienen un tacho para tirar la, los residuos, sí. digamos, ¿no? Pero pero bueno, digo a partir de esto se empiezan a hablar de otras cuestiones que también tienen que ver con el correcto trato de la menstruación. Uh -huh. eh, en mi caso voy a presentar otro proyecto, digamos también, que uh -huh. estoy preparando estos días para que en el colegio se contemple el día de la falta de, por la menstruación eh, y que no se compute como falta, uh -huh. ¿sí? eh, porque claramente no vas a llamar a un médico porque estás menstruando para, para justificar la falta uh -huh. y porque además... Este, no se debería computar, porque muchas veces ese dolor es insoportable, digo, y además de más allá de poder medicarse, de poder... Eh, yo me ponía bolsas de agua caliente, me acuerdo, uh -huh. cuando era chica, este, es más, lo hacía con las bolsas de plástico, digamos, ¿no? Una uh -huh. cosa que, me digo se, se llegaba a estallar una, me quemaba viva, digamos, ¿no? Claro. este Pero era tanto el dolor que no me alcanzaba con el antiinflamatorio y además... Este, bueno, contemplar esta situación, uh -huh. reconocerla, y que también las chicas, digo, no tengan faltas extras en el colegio porque tienen que ausentarse durante algún día de, de, de, de, del ciclo menstrual. Sí. ¿no? Carmela, y la última, al menos de mi parte, tiene que ver, bueno, con, con esto que veníamos hablando, y concretamente se presentó en Cámara de Diputados, ¿está previsto que se trate en alguna de, de las sesiones extraordinarias que están previstas para hasta febrero, digo, ¿cómo, cómo avanza y al mismo tiempo preguntarte si considerás que puede haber un sector que se oponga a esto, y la respuesta es, si existe ese sector, es más del lado empresarial o puede haber al, algún legislador, legisladora de índole ideológico que, que considere que no es necesario esta ley. Las dos cosas. <ríe> este, igual, muchas veces esos legisladores también. Representan a, están a los sectores. ideológicamente eh, ligados a estos uh -huh. sectores empresariales, uh -huh. digamos, ¿no? Uh -huh. eh, que no quieren efectivamente tener un, lo que ellos dicen un gasto, ¿no? Claro. Eh, extra. Un gasto parte eh, del Estado. Y, y fecha. Sí. ¿Eh? ¿Y fecha? tienen ¿Está previsto que se se trate, que se aborde...? A, eh. No, no, hay, eh, nosotros lo que decimos es... Ahí digo Cuando se presenta un proyecto, sí. eh, obviamente después hay que difundirlo, militarlo, trabajarlo... Uh -huh. eh, sí, si lo que empezó a pasar es que se empezaron a presentar a partir de este proyecto proyectos también en legislaturas provinciales, en los consejos, uh -huh. digo hay que empezar a, a, a trabajar y a articular a también uh -huh. con otros legisladores que hayan presentado proyectos en el mismo sentido, uh -huh. parciales y demás, en general se empieza a trabajar en las comisiones, eh, esto es muy, muy, muy reciente, sí, eh, lo que sí el compromiso de seguir trabajándolo, difundiéndolo de, de, de, de militarlo el tema para que efectivamente sea un reclamo social, digamos, ¿no?, y que, que haga efectivo este cambio. Si no, uh -huh. pasa lo que nosotros siempre decimos, muchas veces decimos que a veces que hay muchos proyectos que quedan dormidos en el Congreso, y, y bueno, esto pasa, es así. Eh, lo que yo creo es que claramente eh, cada vez son más las iniciativas en este sentido, y bueno, la importancia de la difusión y de que nos acompañen y de que la gente también acompañe, este, las mujeres, las personas, los hombres, que crean que, que, es, ju que es justo este reclamo, uh -huh. eh, por eso digo, después de presentar el proyecto uno tiene que hacer este otro trabajo, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, para que efectivamente se termine tratando.